Yo te aquí okay, Papurri, recién sé si va a votar, bro O sea que estaba ahí? Estaba viendo la papelita, bro? Uno va... ¡Ey! La cara de uno más chorro que el otro, tío, bro ¡Ey! Agarré un papel y le puse Papurri, presidente, acá a cualquier lado Y el paréntesis podata Que se funda el país, papi eh, rar, te rar, te rar. Te Ah, vale, rar, papi! Antes que chorro por reconocer, chorro conocido, bro rar, ¡A ver, a papi! ¡Más De ¡Que te te te se, te te te se te funda te el país! de tu vida!